Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Y aquí, muy buenos días Gaby, ¿Qué Hola, tal? buenos días Diego, aquí echándonos un matecito. Echándonos un mate. Sí. Y estamos en este segundo programa de, que hemos llamado Tomando Mate, Retomando Vida. Uh -huh. Y la verdad es que está fascinante, está lindo poder platicar y poder compartir esta plática que tenemos siempre tan interesante con toda la gente que nos ve atrás de la pantalla. Bueno, sí. ¿Sí, te gusta? sí, la verdad, este, vamos a ver cómo, cómo reaccionan con el primer tema y con las cosas que van a ir saliendo. Porque la verdad, todo lo que platicamos siempre es llega a ser hasta polémico, ¿no?, de repente. Pero pues estaría padre ver qué, qué sucede con eso. Y lo bonito de la plática es que surgen como todas las pláticas, de forma natural, porque no hay ninguna preparación. No, no ahorita, <risa> ahorita estamos platicando de qué va a salir, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar este matizito. Y bueno, eh, ¿cómo te ha ido esta semana, Gaby? ¿Qué ha ocurrido? Pues fíjate que estuve leyendo un texto, uh -huh. eh, y este texto hablaba eh, sobre lo masculino y lo femenino. ¿no? De repente, uno eh, confunde la sensibilidad que podría ser de, de sentir cosas con la sensibilidad de ser afectado por las cosas. ¿no? Uh -huh. y, y es algo que como hombre, si uno tiene que trabajar su aspecto femenino, es como muy importante ver desde dónde lo aborda para no caer como en concepciones que no tengan que ver con lo femenino y tengan que ver con un sistema que está más enfocado como en, en la vulnerabilidad de la, la imagen que se vendió por mucho tiempo de la mujer muy bien sí okay muy interesante vamos a entrar entonces y abordar un tema que eh, siempre se ha hablado y siempre se ha destacado como algo importante para el crecimiento y para el desarrollo espiritual cómo se sabe que una persona ha alcanzado un nivel óptimo de desarrollo, de evolución, de luz. Se sabe por el equilibrio que, que tiene y que debe de alcanzar la persona en su polaridad, dentro de sus dos energías. Y lo que está ocurriendo, lo que está pasando en estos momentos es que la humanidad de vivir desde hace miles de años en un extremo y en un polo yang, que, en la cual ha sometido y ha doblegado al yin, ¿Sí? a la mujer, en este caso representante de la energía allí, entonces hemos vivido una realidad y un mundo eh, muy masculinizado, en donde el poder, la fuerza y, y, y, y la tiranía inclusive eh, han forjado la historia eh, que actualmente tenemos. Y entonces bueno hemos llegado a un punto en donde la humanidad tiene que ir alcanzando ese equilibrio, el planeta está cambiando, y entonces lo masculino empieza a, a replegarse, empieza a ceder espacio y ceder lugar y fuerza a la energía yin, a la energía femenina. Claro, eh, como es el principio de este cambio, de esta revolución, aunque empezó, yo diría que... En, ese, en esa década emblemática de la década del 60, lo hace de una manera no tan sana, no tan eh, en armonía, no tan sabia. Lo hace como un niño cuando da los primeros pasos, ¿no? un poco torpe, un poco que se cae, un poco. Pero eh, bueno, con mucha valentía también, ¿no? de por medio. Pero con, con mucha un... valentía, sí. claro, con decisión, porque no, no es fácil. Dar esos primeros pasos y, y producir ese cambio en la humanidad. Y entonces el hombre empieza a convertirse no en, eh, en una entidad femenina o suave, sino en una entidad pasiva, reprimida, eh, tal vez hasta cobarde. Los aspectos negativos de la energía yin son los que empiezan a hacer eh, fuerza, son los que empiezan a tener en primera instancia peso sobre el hombre. Porque es así como vamos aprendiendo nosotros siempre en todos los aspectos de la vida. En primer lugar son los errores ¿no? los que cometemos para irnos mejorando, para irnos perfeccionando. Esta humanidad y el hombre como representante de la masculinidad Está empezando a incluir lo femenino y a aprender de lo femenino Y primero son los aspectos negativos, son los errores los que están teniendo fuerza en él. Entonces, eh, recordemos que la vida, la vida no se trata de ser activo o no se trata de ser positivo La vida se trata, o la belleza se trata de ser equilibrada porque la humanidad está buscando ese equilibrio, el hombre principalmente, pero también la mujer. Porque de repente vemos a la mujer ¿no? queriendo eh, someter a lo masculino, o mejor dicho, darse lugar en este mundo masculino, y termina co copiando los peores aspectos de la masculinidad. La mujer se vuelve también agresiva, la mujer también se vuelve tirana, la mujer también se vuelve una feminista. Y, y también está aprendiendo eh, el hecho de incluir la parte masculina. Y esa es la, evol la evolución. Entonces todo esto que estamos viendo actualmente sobre el hombre y la mujer y todos los límites y formas que se están marcando es en realidad un inicio de, de un equilibrio de, de polos entre el femenino y el masculino en, en esta era que estamos viviendo. Sí, claro. Claro. Para trascender esta tercera dimensión Y alcanzar esa cuarta dimensión superior Necesitamos nosotros lograr entonces el equilibrio entre el yin y el yang ¿Qué es, algo, qué es el yin y qué es el yang? Digo, nosotros lo hemos platicado Pero dejarlo un poquito claro aquí en la cámara. ¿Qué características tiene cada, cada aspecto? Tanto positivos como negativos Las dos energías Realmente no son dos Son una sola okay. Es una sola energía Que es capaz de manifestarse Con esa diversidad De características Y esa diversidad de características Tienen que estar en equilibrio Y tienen que estar armonizadas Y tienen que estar complementadas Y claro, el proceso de complementar, de cuajar, de unir, de cazar esas dos energías, es el proceso de regresar a nuestro origen. Regresar al origen significa entonces volver a unificar esas dos energías. Porque eh, Adán, en una primera instancia, que es el símbolo de, del primer hombre que se creó, poseía las dos energías. Adán no era masculino, Adán no era femenino, Adán era hermafrodita. Y a esa condición adánica es la que debemos devolver. Siempre he sugerido y siempre he recomendado que nos movamos y, y realicemos las cosas hacia afuera de una forma suave, más bien femenina. Siempre respetando, siempre siendo prudentes siempre sin chocar pero a nivel interno siempre es recomendable que seamos como masculino firme decidido constante perseverante esa es la característica de, del hombre adánico y eso también genera eh, fricción no o sea eso también genera bueno a, fricción no una fricción de conflicto sino energía ¿no? o sea el hecho de estar eh, tratando el exterior con energía allí Hace que, que esa energía del exterior Se esté generando más energía Con energía del interior Y viceversa, ¿no? O pues sea, el interior que es allí Ajá. Tratándolo de manera ya Pues va haciendo que uno vaya Generando más, más Pues este calor, esta fuerza ¿no? Es todo un proceso uh -huh. Es todo un proceso Que se va llevando poco a poco Y... Y que, bueno, como toda relación, como toda pareja, como todo matrimonio, recién se casan y, y, bueno, se necesitan acoplar el uno al otro. Necesitan aceptarse, necesitan eh, valorarse, necesitan darse el espacio, el tiempo, desarrollar la confianza. Y entonces, bueno, si, si, esa, si ese matrimonio va madurando y va creciendo, entonces... Eh, en futuro ese matrimonio y se vuelve una unidad indisoluble y al igual las energías en nosotros, es todo un proceso que lleva su tiempo y, y que si cuaja entonces van a ser de ese hombre un superhombre va a ser de ese hijo de, del hombre en un hijo de Dios sí Qué maravilla, interesante ¿no? ese tema sí esto es Estoy analizando el, las cosas que me dices. Eh, pues, a ver. por lo pronto. Por ustedes lo pronto su mate? Que está, <risas> Los chavos en un matecito. Es que sí genera de repente cierto silencio, cierto vacío. Porque los seres humanos vivimos peleando con el polo opuesto. Vivimos en conflicto. Queriendo imponernos Por sobre las circunstancias Las situaciones, las personas Y lo hacemos de manera masculina O sea, por la fuerza Pero también se puede llegar a hacer De la forma femenina A través de la seducción, del engaño uh -huh. y, y bueno, ninguna de las dos cosas Deben en nosotros eh, Manifestarse Porque debemos de depurar el lado yin y el lado yang, debemos de limpiarlo, debemos de purificarlo, en la alquimia le llamamos sublimar, y extraerlo mejor de esas dos fuerzas, de esas dos energías, y entonces sí, unificarlas para que se consolide la piedra filosofal en nosotros. ¿Qué acción se podría realizar para consolidar esas dos energías? ¿Para fijarlas? ¿Para fijar esas dos energías? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, se debe de aspirar, de anhelar y de querer alcanzar la vida realmente. Uno de los grandes obstáculos para que se logre unificar, cazar y cuajar esas dos energías en nosotros es el miedo, la duda, la inseguridad. Y la verdadera vida comienza cuando... Dejamos de lado el miedo Cuando dejamos de lado la duda Pero claro, para llegar a eso Necesitamos eh, Como Buda Ponía como ejemplo siempre Necesitamos Anhelar la vida Así como anhelamos el aire Si es que nos encontramos sumergidos dentro del agua Si creemos que el agua es nuestra eh, Nuestra, nuestra nuestro escenario o, o nuestro lugar de crecimiento y de desarrollo y nos sentimos a gusto debajo del agua, no importa que estemos eh, asfixiándonos, no importa que estemos incómodos porque no podemos ser nosotros en todos los aspectos, entonces realmente muy pronto nos vamos a morir y muy pronto se nos va a escapar la oportunidad de descubrir la verdadera vida. Pero si despertamos y nos damos cuenta que estar debajo del agua no es el lugar propicio para nosotros poder llegar a ser en todos los aspectos, nos damos cuenta que ya no pensamos en, en la fama, no pensamos en el dinero, no pensamos en, en las mujeres, no, no pensamos en las banalidades de la vida. Solo pensamos en respirar, solo queremos, deseamos y anhelamos salir de esa profundidad. Cuando sintamos eso con fuerza en nuestro interior entonces se va a desarrollar y se va a gestar en nosotros todo y se va a detonar ese proceso de unidad porque solo amando la vida es que las energías responden en el sentido de empezar a unificarse de empezar a completarse la una a la otra ¿sí? ¿se entiende eso? amando la vida amando la vida Anhelando lo superior, anhelando ese aire tanto como anhelaría la persona que está sumergida ¿Cuál es la diferencia entre anhelo y deseo? Claro, el deseo es del ego, el deseo es algo vano, es algo superficial El deseo te llega a satisfacer por un momento, por un instante Inclusive se manifiesta como placer pero el deseo, así como viene, así se va y regresa multiplicado. Eh, entonces es, el deseo es un encadenamiento de situaciones que nosotros queremos vivir que jamás llenan, que jamás satisfacen, porque no le corresponde al alma, eso le corresponde al ego, que es justamente esa parte que debemos nosotros depurar en nuestro interior. Ya que el Ego no es la verdadera persona. El Ego es esa entidad completa y absolutamente artificial que ha tomado el control de nuestras vidas. Y es así que entonces esa unidad de esas dos energías jamás se va a lograr. Es una repetición de patrones, ¿no? Que por ser irreales comprende el Ego que que en cualquier momento puede desaparecer y, y siempre está luchando por reafirmarse con acciones, tomando decisiones y cosas así en, en la vida de, de un alma ¿no? así es y bueno, y anhelar es otra cosa anhelar es viene desde lo más profundo de, de nuestros corazones es el alma misma que solo sabe que necesita manifestarse ser, completarse para poder llegar a esa dicha la cual le corresponde y, dese y, y y quiere vivir y hablamos de dicha y no de felicidad porque la dicha es un estado y es una condición y la felicidad viene y, y la felicidad viene y se va así es terminaste el mat <risa> Me quedé muy entretenido con nos quedamos en retomar la vida y dejamos de lado el tomar <risa> en verdad sobre lo que hablas de de dicha y, y felicidad bueno, yo recuerdo que en alguna práctica de meditación nos dabas un ejemplo que nos ha servido mucho que era el distinguir en nuestro interior si lo que estábamos sintiendo nos expandía entonces era positivo no Ajá. Y, si, y si lo que estábamos, si el deseo de algo nos, nos contraía entonces era algo Negativo Que más allá de que sea positivo o negativo Por una cuestión dual Estamos hablando siempre que estamos platicando Es, es en dirección a, al avance espiritual ¿no? Por eso es que podemos hablar De que algo va en esa dirección O va en, en otra Sí. La gente dice siempre Gaby Piensa dos veces antes de actuar O antes de dar ese salto Para aquellas personas que que quieren realmente crecer y quieren realmente aspirar a las cosas superiores, las circunstancias son al revés. Primero da el paso y después piensa lo que quieras. Y ese paso se da porque surge a partir de, de ese anhelo, de ese estado que, que el alma busca y aspira a alcanzar, para llegar a la libertad. Es esa voz interior que te dice es por ahí, más allá de que la razón no encuentre fundamento, no encuentre explicación a esa acción que vamos nosotros a realizar. Entonces, si ya somos capaces de poder escuchar esa voz interior, no debemos de dudar. No tenemos que meternos en el laberinto de, de, de los cuestionamientos y los razonamientos porque entonces nos quedaremos paralizados. Y la vida, como dijimos, no es parálisis, ni tampoco es actividad. La vida es, es equilibrio. Y el equilibrio nos da a nosotros esa conexión con la voz interior que nos permite resolucionar sin andar, eh, sin andar sometidos o expuestos al miedo, a la angustia, a la duda, e inclusive sin actuar de forma impulsiva, agresiva, violenta si hacerlo en equilibrio y en armonía con la naturaleza. Tengo dos preguntas. Uh -huh. uh, ¿Cómo encontramos esa voz interior? Primera pregunta y segunda, que me parece también muy importante. ¿Cómo la distinguimos de las otras voces del interior? Bueno. Encontrar la voz interior, entonces, es, es un proceso que se lleva a cabo solo si se va logrando silencio mental. Por eso decíamos, actuar y luego piensa lo que quieras, ¿no? Pero actuar significa, en primer lugar, haber llegado a ese silencio mental que se logra a través de el no juicio. Eh, no evaluemos las cosas como buenas o malas. Las situaciones, las circunstancias, las personas, solo son. Si hemos avanzado en ese hecho de alcanzar, ser testigos y no jueces de las circunstancias de nuestra vida entonces acerca, nos acercaremos a esa voz interior cada vez con mayor fuerza va a resonar eh, ese, esa voluntad superior y esa voluntad divina que, que nos señala con claridad cada vez mayor el sitio, la dirección, de las circunstancias a vivir ahora cuando es el ego el que nos dice, y siempre está movido por, por una necesidad, siempre está movido por, por una insatisfacción, siempre está movido por, por una condición en donde esperamos y, y creemos que es por ahí donde va a estar la felicidad. Porque ya tengo una necesidad que necesita ser nada, justamente por ese deseo. Por esa voz que me dice, estás mal, pero por ahí es donde es el camino a seguir y vas a estar bien. Y no es así. Nosotros debemos de estar bien desde un comienzo. Al estar bien, al estar completos, al estar en armonía y en paz, entonces simplemente vamos a seguir atrayendo circunstancias que van completando, que van activando, que nos van elevando y nos van llenando más y más. De, de, de todo aquello que, que nos corresponde vivir. Me queda claro que para poder vivir esto que estamos platicando, uno necesita tener una a, a, asesis de la vida, salirse de, del mundo, ¿no? Los objetivos mm. que, que, que están. Tenemos planes de, de la familia, del país, del. Sí. Y, y todos esos planes, todas esas ideas, incluso la formación que tenemos desde, desde niños hasta adultos, ¿no? pues van en una dirección opuesta a lo que estamos conversando que, que tiene más que ver con el espíritu. ¿no? Sí, el martes justamente con el grupo platicábamos, no pudiste venir este martes, pero, que... sí. <ríe> bueno, pero con el martes platicábamos de que... Eh, rescatando las palabras de Jesús, ¿no? que es más fácil que entre un camello en el agujero de una alfilera que un rico entre el reino de los cielos. Eh, hoy en día todos nosotros somos ricos, todos, todos, para la visión de aquellos tiempos, para la visión que se podía tener de, de, de, de Jesús hace dos mil años atrás, nosotros vivimos llenos, de cosas que tienen el propósito y la misión de satisfacer nuestros deseos, de satisfacer nuestros sentidos. Entonces para todos nosotros cabe esa frase. Así no vamos a entrar al reino de los cielos, si estamos buscando la felicidad de los sentidos. En aquellos tiempos el pobre no tenía acceso a satisfacer los sentidos. No le quedaba más que trabajar y llevar adelante esa vida ruda, difícil. Y claro que nadie quiere vivir así. Sin embargo, en esas circunstancias podemos, los seres humanos, darnos cuenta que la verdadera felicidad no está en, el, en este mundo. En esas circunstancias tan difíciles, ¿no? que lo que debemos nosotros de buscar es la trascendencia y no el hecho de quedarnos satisfechos en esta búsqueda incesante e interminable para satisfacer los deseos. Y sí, debemos entonces de desarrollar la cesis, ser un poco acetas todos nosotros. Y aceta no significa que, que, bueno, ya a partir de mañana no voy a tener sexo, no voy a comer cosas ricas, llenando mi paladar de, de manjares, no voy a, a, a comprarme ropa buena, no, no significa eso tanto en la forma, pero si la necesitamos hacer, por supuesto para practicar, para, para forjar en nosotros la importancia de que todo eso justamente no es importante y valga la redundancia, adelante. Pero la verdadera cesis consiste más que en la forma en el fondo. Poder Puede vivir todo vivido. eso, uh -huh. más sin embargo darle el lugar que le corresponde. Es algo que pertenece a este mundo y este mundo no es el reino de los cielos. El mundo tal cual vive la humanidad. Que se puede plasmar en este mundo reino de los cielos, eso es otra cosa, pero no depende del mundo, depende de la condición que nosotros logremos y alcancemos. Y para lograr esa condición debemos de salir de la ilusión que nos ofrece esta, este estado de condición que la humanidad tiene. ¿Sí? Muy bien. Sobre esto que... Que estábamos mencionando de vivir, estar y no, y, y no comprometerse ni, ni ponerse, o sea, ni ponerlo en una prioridad. Pero, por ejemplo, si llega, si llega alguien que todavía tiene cosas que vivir, este, las tiene que vivir forzosamente, ¿no? Si no, no, su energía todavía está enfocada en esa dirección. Hay veces que ahí es donde empieza el karma y hay que vivir todo ese proceso y una vez que lo haya vivido ya puede como redireccionarse a lo espiritual o podría simplemente sencillamente decir ¿sabes que es que esto no? y así, a lo que me refiero si sí, si sí hay algún retraso por tener un sueño no vivido bueno, y ya para ir terminando porque nos sí. vamos a 26 minutos la verdad es que pudiéramos estar horas platicando uh -huh. pero bueno poco a poco en los sucesivos programas Se me olvidó que estaba la cámara ¿no? sí. <risa> eso <risa> es lo padre, ¿no? esa es <risa> la idea eh, en los sucesivos programas vamos a ir tratando los temas que vayan surgiendo como ven, ¿no? Y bueno, la pregunta es si, si esos sueños que tenemos necesitan ser vividos sí. ¿Así? ¿Eso es lo que te capta? ¿Está bien? Sí. Bueno, eh, ya lo hemos respondido, pero vamos a hacerlo de nuevo para que quede más, más completa ¿no? la respuesta a estas preguntas eh, Los sueños que nosotros tenemos Básicamente son del ego. Surgen de la necesidad, de la búsqueda de la felicidad. Porque más que soñar tenemos que despertar todos nosotros. Y el que despierta se da cuenta de que todo lo que necesita está a su alrededor. Es más, lo tiene el mismo, está dentro del mismo. Somos la potencialidad pura, no hay límites. Todo aquello que, que surja en nosotros, todo aquello que, que, que se manifieste de forma natural en nosotros y realmente nuestra alma no es conformista, nuestra alma eh, tiene los recuerdos de vivir una vida completamente sin límites y aspira a regresar a esa condición. Entonces, solo hay que dejar ser al alma y el alma no nos va a llevar a vivir sueños, nos va a llevar a vivir la vida que es mucho más grandiosa que los sueños. Y bueno. La pregunta es, nuevamente, si necesitamos vivir todos los sueños. Algunos sí. Para darnos cuenta que en ese sueño no estaba realmente aquello que buscábamos. Los sueños, sueños son. Y tomar conciencia de que estamos soñando, a veces solo se logra viviendo ese, ese sueño. Entonces, eh, a veces sí es importante. Y otras veces, si tomamos conciencia, si aprendemos dar ese brinco y podemos darnos cuenta de que ese sueño no era no era necesario vivir qué fue lo que le pasó a, a Buda no cuando llegó con su esposa claro cuando llegó con su esposa y y su esposa le preguntó si era necesario que viviera todo lo que tenía que vivir para llegar a esa condición y ese estado que había alcanzado y él dijo no no era necesario <risa> Pero bueno, yo sí me la pasé muy bien, pero... <risa> pero eh, necesitaba encontrar la verdad, cuando la verdad siempre estuvo en él. Siempre está en ti, en mí, en ti, en todos nosotros. Si queremos entonces salir y sufrir como el Buda para darnos cuenta que la verdad está en nosotros, adelante. Mejor eso, a que quedarse complacido en el castillo y en una vida llena de placeres. Pero la propuesta es, vivamos cómodamente, como este mundo nos ofrece, como ricos, ¿sí? aunque no tengamos dinero, tenemos un coche, tenemos aire acondicionado posiblemente, tenemos eh, un techo, comida, esas son cosas que eran de ricos en la antigüedad. Sí. Vivamos entonces como ricos con esta comodidad que esta, este mundo actual nos ofrece, por lo menos a la mayoría, no a todos, porque hay muchos que todavía siguen en ese estado, ¿no? Pero porque, por lo menos los que están es. ahorita en Internet, sí. Sí, si tienen sí, si Internet, tienen aparato. Algo así. Así es. Vivamos entonces este mundo y vayamos dejando que la, manifesta, la, la verdad se vaya manifestando cada vez más. Alcanzando ese silencio, alcanzando ese equilibrio de las dos energías alcanzando pero sobre todas las cosas el amor porque el amor es ese fuego que nos va cociendo y nos va terminando y nos va madurando todos nosotros y hasta aquí entonces ¿sí? Muy bien. muchas gracias ¿Está? aquí estamos, como siempre y gracias a ustedes un abrazo fuerte